¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Vuelvo a estar aquí, donde lo dejé exactamente, porque lo estoy grabando básicamente a continuación. ¿eh? Y vamos a darle un momento los árboles de habilidad a esto. Vamos a darle disminución de daño... Y, y, y daño crítico puedo dos, le damos dos. Perfecto. Lo de los mecha hubiese estado interesante, que aumentase el daño. Pero lo que más me interesa es esto. Esto, que necesito dos, nada más. Así que, vamos para allá. Dos y dos, cuatro, supongo. Técnica, mira, cero, esto ya lo tengo. Vamos a ampliar aquí. Y vamos a darle disminución de daño, vale, y y y Rabbit estela alcance de arma no más impactos aquí y y y este vamos a darle y este ya necesito cuatro cada proyectil consecutivo ta ta ta vale perfecto chicos perfecto vamos para allá y vamos a por Rabbit Mario vamos rapidito y ya pues, tengo que ir grabando bastantes vídeos me veréis siempre con la misma camiseta eh, porque estoy dejando vídeos preparados que, que no voy a poder jugar a, a menudo y hoy sí que tengo tiempo que coincide y ya voy a por el vídeo de eh, he escogido bien he escogido el, el camino correcto eh, rabia Ah, vale, sí que puedo por aquí. Eh, estoy dejando vídeos preparados por lo que os digo. No voy a poder jugar mucho estos días. He vuelto ya de la Semana Santa, pero no voy a poder jugar mucho. Entonces, como quiero que tengáis vídeos, pues intento dejarlos grabados. Por eso me veis entretenido y demás. Me coincide aquí que tengo que ir respondiendo un par de cosas... Porque vienen un par de colegas Más luego yo a hacer cositas Se juntan varias cosas Se juntan varias cosas, la verdad Para Hacer cositas Y dejaros vídeos hechos Me está encantando el juego Y ya no lo hago por El dejaros vídeos, sino también por mí Porque me apetece jugarlo Entonces eh, le he pedido ahí Lo que viene siendo un poco de permiso a mi querida señora No sé qué hacer con este, eh Voy a intentar matarlo, directamente voy a intentar matarlo Y hasta con Bowser voy a ir aquí a muerta por él Con Luigi le ataco desde lecitos No le mato Y desde aquí le puedo dar Pero por ciento no le veo Y desde aquí le veo me mato criticazo y activamos la vista de héroe con este vale y con este pues fácil y sencillo lo protejo aquí no le doy Joder, pues macho. A ver, ¿me, me quedo aquí. Aquí sí que te tengo que dar. Ahí está, tío. Me quito esto. Y turno del enemigo. Y ya está. Ay, qué pesado el invocador este. Además, ha salido lo nuevo de Guardian Tales. Y también quiero grabarlo y jugarlo. Me gustaría grabarlo. Pero si no es posible, pues no es posible. O es que es mucho más grande de lo que esperaba este escenario. ¿eh? A ver. Luigi, si acerco esto por aquí... Esta puede saltar, ¿verdad? Y no me quedo protegido Espectacular Vamos a Bloquearles Venga A dormir Se ha dicho Está bloqueado, así que me va a dar igual. Vamos a quitarnos el ojo. Con este puedo... No hay objetivos al alcance. ¿Cómo que no? Si está ese de ahí... Yo es que alucino. Con este... Ahí mato a esos dos, pues vamos a darle ahí. Y con este... No sé qué leches hacer, tío. Pues vamos a hacer así. Ya está. Venga, turno del enemigo. Y a tomar vientos. ¿Vale? vale No, a la rabiz No me la toquéis Tío, es cosa mía No me estaba dejando A ver, este Muere ¿Verdad? Que te mueres Y con este podemos agruparlos. Ay, no, soy bobo. Ah, bueno, puedo hacer el acelerón. Y no he hecho el acelerón doble porque soy bobo. ¿Lo estoy diciendo o no lo estoy diciendo? Claro, el otro se agacha Y con este... Tenía que haber hecho... ¡Ah! Y con Estela puedo curarme. Me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar. Con el resto me dan igual, porque no tengo el revivir, pero... ¿Qué me va a hacer este...? Vale. A ver, vamos a analizar. Aquí abajo me quedan enemigos, pero no tengo por qué ir. No tengo necesidad. Ojos de oscuridad ya no me quedan. Con esta vamos a revivir. Pues me quedo aquí, le doy a ese, no hace falta que explote. Y con este... Podría bajar y darle acelerón. Le doy acelerón a este pesado. Y me quedo... Aquí, con Luigi... Puedo bajar. Darle acelerón. Este sí le mato. Pero me quedo desprotegido, ¿no? Pero para que no invoque otro. Voy a matarlo desde aquí. Y ya está. ahí estamos con Luigi mato a ese de la izquierda si sobrevive Luigi y ya puede ir a por todos los de aquí arriba no tío, en serio no le doy de rabia ¿no? Vamos a... Curarnos. Aunque sea un poquito, 230, me curo unos 69. A ver, con este necesito saltar para poder entrar. Entonces, aquí hago esto. Activo los mecha. Y me queda... Este. Aquí me queda solo ese. Me queda uno. Ah, me queda este de aquí arriba. Bueno, pues... Puedo subir... Por aquí Mato este ojo de oscuridad Bowser ¿Le mato? Voy a matar a este bicha Total, en este turno no termino Si aún terminase Pero en este turno no termino Pues ya está Baby Luigi bien protegido Me dan igual estos portales No, la he liado ¿Verdad? Me hago daño Porque soy bobo Y no tengo remedio Boom, saca la calaca boom Saca la calaca Boom, boom, boom, boom Hecho Vale, hechito, con Bowser no tengo nada, me cambio con Luigi, y Luigi tiene algo aquí, nada, pues me vengo con ravi Estela, cogemos este montañón, se han ido por aquí abajo, se han ido por ahí abajo, no sé si con Luigi a lo mejor, yo creo que me voy a meter yo por el túnel, salgo aquí, ya me cojo esto... No son muchas... pero bueno, cogemos algo... Vale. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, Perfecto. Perfecto. Desbloqueamos dos puntos de habilidad Rabbit Mario... Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ...que la están peinando... Y lo vamos a ir dejando por aquí, creo yo que está bastante bien, 14 minutitos de vídeo, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, os haya servido y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!